Bueno, mi nombre es Aida Adriana. me presento. Yo soy coach ontológica. Entonces, ¿qué será eso de coach? Lo hemos escuchado muchas veces como en la parte deportiva. Pues yo soy un coach, que es un entrenador, pero no en la parte deportiva, sino en la parte personal y en el desarrollo organizacional. Entonces, también soy entrenadora corporativa. Eh, tenemos este... Bueno, perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar de relaciones laborales extraordinarias. Esto tiene que ver mucho con el clima organizacional, pero antes de entrar en materia, vamos a activarnos un poquito. De los que están aquí, ¿quiénes son personas de retos? A ver, levanten las manos los que son de retos. Interesante. Ustedes les voy a traer un reto el día de hoy. Vamos a ver. Entonces, tenemos esta pelotica y lo reto a todos. Pero entonces, ¿cómo se llama el señor? Don Carlos, yo creo que se siente por acá. Bueno, entonces, el reto es el siguiente. Pueden sentarse o parados como quieran. Quieren parados o sentados. El reto consiste en lo siguiente: en 10 segundos, yo les voy a pesar esta pelotica y la van a pasar cada uno de mano en mano. Se la pasa a Don Carlos, él la coge con, una mano, con de mano en mano. Así, me la tengo por acá otra vez. En 10 segundos. En 10 segundos, la pelota debe pasar de mano en mano. Si se cae, no importa, pero cuentan los segundos. Entonces, vamos a estar atentos. ¿Alguien no entendió? Entonces, empezamos, pero de mano en mano. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué pasó? Dos que me hicieron trampa. ¿Qué pasó? ¿Cree que lo pueden lograr la segunda vez? ¿Cree que sí lo pueden lograr? Sí, tiene que pasar por las dos manos. Sí. Eso. Pan, pan. ¿Lo intentamos otra vez? Sí. Entonces empecemos con la señora Matilde. Entonces, de mano en mano. Entonces empezamos ya. Yo, yo les cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Qué pasó? ¿Será que si sí podemos cumplir el reto de pasarlo en 10 segundos por ambas manos? ¿O alguien propone otra cosa diferente? Intentalo otra vez. Hágale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Mandaron? el problema? Eso es de la, de la, de la sede central. ¿Cuál es el problema? a que en 10 segundos debe pasar esa pelota Spider-Man por, por ambas manos de los 16 colaboradores. 15. ¿Nos podemos juntar un poquito más? que a la distancia. No, no, no, a ver, vamos para que nos podamos escuchar. Creo que tú dijiste algo primero. Que si nos podíamos juntar un poquito más. Sí. ¿Por qué? Porque no, pero, pero, pero, ¿Y tú, pero, pero, ¿qué tú qué propones? Porque, porque, y tú, ¿qué propones? Por las dos manos, sí. ¿Y si se juntan, cómo? Entonces, ella tiene una propuesta. Entonces, lidera tú la propuesta. ¿Cómo? ¿Lo quieren intentar? Un poquito con esto ya ¿Ya están listas? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Casito. Casito. Bueno, ¿qué más proponen? ¿Alguna vez han sentido haciendo el trabajo como compresión, como que el jefe encima, el jefe encima, el tiempo encima? Bueno, entonces, ¿dicen que a tener cómo? Todos están de acuerdo? Sí. Intentémoslo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, sí. diez. Ay. Muy bien. ¿Por qué, ¿Por qué pudieron hacer el ejercicio en los diez segundos? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Qué dice señor Matilde? Todos estuvimos concentrados. fueron concentrados? ¿Algún otro comentario? Coordinaron. Nos unimos. También. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Muy bien, un aplauso para ustedes. Bueno, entonces, la pelota es solamente una metáfora, ¿no? Muchas veces esa pelota se representa en las presiones que tenemos en, nuestro, en nuestra parte laboral o también en nuestra parte personal, porque nosotros no solamente el hecho de que estemos convocados en el, en el lugar de trabajo, nosotros no solamente somos trabajo. Somos un cuerpo integral. Nosotras somos madres, somos padres, acá hay abuelos, estudiantes. Desempeñamos varios roles en nuestra vida, ¿no? Y muchas veces esa pelota es, como esas obligaciones que tenemos, como esa orden del jefe, como... Pero mira que muchas veces vemos que no se puede, simplemente decimos, no es que no se pudo, pero si buscamos la manera, ¿no? Escuchar al otro, ¿no? Cuando la otra persona propone, y si nos juntamos, y si abrimos la mano, y si la hacemos más rápido, y si nos concentramos, ¿sí? Entonces, ¿ven cómo vamos asimilando nuestra vida que también es como un juego? Ustedes tuvieron una capacitación que tuve la oportunidad de ver donde les hablaron de tipos de comunicación. Entonces, ¿Alguien recuerda más o menos cómo esos de los tipos de comunicación? Agresivo, agresivo, agresivo, pasivo, pasivo, agresivo. ¿Eso? Habemos agresivos. Bueno, no habemos agresivos. Son formas de comunicación en que a veces nos comunicamos de manera agresiva, a veces de manera pasiva y a veces de manera asertiva y eso depende de muchos factores si yo me comunico de manera agresiva y ojo con esto no es que quiera decir las formas de comunicación que yo sea una persona agresiva ni que yo sea un pasivo o que yo soy la asertiva del grupo sí es cómo me estoy comunicando y muchas veces esa comunicación viene ligada a muchas cosas viene de de mi casa, de qué estoy yo cargando sobre mis espaldas. Porque tú llegas acá, tú llegas acá, tú llegas acá, pero yo no sé tú cómo llegas. ¿Sí? O sea, yo no sé tú qué problema tengas. Yo no sé si tú estás peleando con tu esposo, si se está separando de tu esposa, si tienes un problema familiar, ¿sí? Si tienes que educar unos hijos, cómo está la relación en casa. Y muchas veces venimos y explotamos en el trabajo. entonces ¿Cómo me comunico? Para hacer un breve recuento, porque ya lo vieron. Cuando me comunico de manera agresiva, es cuando me dicen algo y yo, ay, que... fulanito de tal es que es un no sé qué. Y lo puedo juzgar, ¿no? Porque es muy fácil mirar los defectos del otro, pero qué difícil ponerme el espejo y ver los míos. ¿Y qué pasa con el pasivo? ¿Quién es el pasivo? El pasivo es el que, mire que usted vio que fulanito de tal fue el que tumbó ese árbol. No, pero yo ahí... Hay... Mejor no me meto porque yo para qué me meto si después me meto en un problema, ese es el pasivo, ¿no? Y el asertivo es el que si yo veo que este tumbó el árbol, le digo, mira compañera, es que pues esto no estuvo bien porque usted sabe que, pues, que de todos modos los recursos hay que cuidarlos, puede que sea un árbol, pero finalmente también cuántos años le cosí. O sea, me comunico de manera asertiva y sé comunicar las cosas. Pero para continuar con esto y comprender un poquito y mejorar más esa parte, no solamente organizacional, sino yo como, de, como persona íntegra me desenvuelvo mejor en cualquier entorno en que esté, en mis relaciones afectivas, en mis relaciones familiares o simplemente eh, en, en mis laborales. Entonces vamos a abarcar hoy, vamos a aprender a conocer cuáles son los tipos de comportamiento y de personalidades que tenemos nosotros. Entonces, porque si yo no me conozco yo, no puedo pretender decir que usted es un asertivo, que usted... No, yo tengo que conocerme yo. Pero si sí lo había. Pero antes, bueno, imagínense que hay un, en, un, en un taller de un carpintero hubo una reunión de herramientas, ¿sí? Se reunieron las herramientas de un taller, hicieron una asamblea para hablar de sus diferencias. Entonces, la presidencia la asumió el martillo. Pero, ¿qué pasó? La asamblea le dijo: Un momentico, señor Martillo, usted queda destituido, porque usted todo el tiempo se la pasa dando golpes y golpes y usted hace mucho ruido. El martillo, pues, no le quedó más que decir: Bueno, pues, está bien, yo acepto, renuncio. Pero no me voy sin antes decirles que también tienen que expulsar al tornillo porque se la pasa dando vueltas y vueltas y nunca concreta nada. Entonces el, el tornillo dijo, bueno, está bien, pues yo acepto la crítica, pero yo pido que destituyan de la asamblea a la lija. Esa no hace más sino ser áspera y, y a toda hora lijando a todo el mundo. Entonces es muy rústica que la saquen. Entonces la lija dijo, bueno, está bien, yo me voy. Pero antes les digo que tienen que sacar al metro porque se la pasa midiendo a todo el mundo con su propia medida. Y en esas estaban cuando de pronto entra el carpintero y todas calladitas, quieticas, volvieron a hacer las herramientas. Llegó el carpintero, se puso su delantal, cogió tus herramientas, un pedazo de madera brusca que tenía, hizo su trabajo y al finalizar, adivinen qué quedó. Un hermoso mueble. Cada uno se va a imaginar el mueble que quiera, un hermoso mueble. Terminó el carpintero, se fue y dejó solo el taller de la carpintería. Pues, quisieron Reanudaron nuevamente su sesión. Y salió el cerrucho y dijo, bueno, queda comprobado. Entre nosotros no nos vemos sin nuestros defectos y nuestras fallas. Pero el carpintero no ve en nosotros nuestros fallos. Él solamente ve nuestras virtudes. Entonces queda comprobado que muchas veces en el otro no vemos sino su, su parte mala y eso no nos deja ver cuáles son sus virtudes. Entonces, desde ese momento la asamblea levantó en el acta que el martillo no golpea, el martillo es fuerte. Que la lija no es áspera, ella lima asperezas. En que el tornillo no da vueltas y vueltas, el tornillo une. Y que el metro no mide, el metro es preciso. Entonces, ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida no vemos martillos, lijas, no vemos tornillos, no la pasamos viendo todo el tiempo, metros, en los demás? Y a veces peor, ¿en quienes en nosotros mismos. Y eso hace que no reflejemos o no veamos en el otro su verdadera grandeza. Entonces, bueno, entonces acá hay algo que se llama DITS. ¿Lo tienen arriba? ¿DITS? ¿Qué es el DITS? Son los tipos de personalidad y comportamiento que todos nosotros tenemos o que podemos tener. Entonces, vamos a levemente. Aquí está muy explicado. Les expliqué en la parte de adentro, como las características eh, globales de cada uno. Y por fuera, las áreas de desequilibrio. Yo lo llamo desequilibrio cuando uno como que se sale, ¿sí? cuando se excede de algo. Y bueno, vamos a mencionar cada una. La idea es que vamos a estar muy atentos y muy atentas a cada uno porque nos vamos a empezar a identificar. Vamos a buscar cuál de estos cuatro puedo ser yo y, generalmente, yo no soy uno, sino dos, ¿sí? Generalmente somos dos. Y muchas veces en la vida también nos toca asumir algunas posiciones, dependiendo dónde estemos, que no, es decir, que uno se siente que esa persona no soy yo, pero me toca volverme de esta otra manera, por mi supervivencia o para encajar en un, en un equipo, ¿sí? ¿Cuánto no nos ha pasado que uno dice, o nos pasa, por ejemplo, con una pareja, que uno por querer agradarle a esa persona, termina haciendo cosas que uno no se siente cómodo, uno, y termina diciendo es que yo no soy así o no me gusta ser así, pero debo como asumir posiciones a veces para camuflarme o adaptarme. Entonces, muy pendientes con cuál se identifican, Aquí está como la, los rasgos generales, pero después vamos a trabajar, si quieren miren la segunda hoja, que está lo mismo desocupadito. ¿Por qué desocupadito? Porque es para que ustedes vayan tomando, si quieren hacerlo, como sus, de, en dónde encajan ustedes. Y después vamos a hacer el ejercicio de ir identificando nuestros compañeros en dónde los clasifico, ¿no? Entonces puedo poner los nombres acá, bueno, pero primero vamos a mirar las características. Entonces, habemos cuatro tipos de personalidades relevantes. La primera se llama dominancia, ¿sí? Eso no quiere decir que sea una persona dominante en la parte negativa. Aquí hay cuatro tipos de personalidades. Ninguna es buena, ninguna es mala. Simplemente es nuestra personalidad, ¿sí? Es nuestra personalidad. Entonces... Primero, la dominancia. ¿Quiénes son los dominantes? Son las personas que son líderes, que les gusta hablar en un tono alto. Esas personas que siempre están energizadas, que llegan y con la chispa, arriba, ¿sí? Como que todo el tiempo, o sea, tú un dominante lo ves bien parado, derecho, tú un dominante nunca lo ves así. Sí, sí, sí. Buenas. Ajá. Son personas enérgicas, decididas. ¿Les gustan los retos? A ver, ¿quién es uno de los ah, retos acá? ¿Ah? Está muy bien, si ¿sí ve? Es su tono de voz. Ella habla fuerte. De pronto hay alguien que hable bajito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hablo bajito, y en... pero hable duro, pero pues yo hablo bajito. Entonces, pero si, si yo hablo, ¿sí? Pero entonces si yo hablo bajito no le voy a... Venga, hable pasito. ¿Sí? Acuérdense de las herramientas. La una era áspera, el otro hacía ruido, pero no porque, porque quisiera golpear a todo el mundo. Es porque él era fuerte. Bueno, vamos a conocerlas todas y ahí después empezamos como ya a identificar. Porque eso son, ojo, características generales. Recuerden que siempre va a primar la persona. Porque como cada uno somos como la cédula, irrepetibles, irrepeti o sea, no hay otro igual repetido. Somos únicos, somos un solo ADN. Tenemos un solo ADN. Entonces, generalmente la persona que está en dominancia es la persona que le gusta liderar. Donde dicen, bueno, vamos para un paseo. ¿Quién organiza? Yo. Usted encargue. Ese es el dominante. Entonces, no nos vamos a confundir con las palabras que dominancia sea algo negativo. Uy, no, yo, ¿cómo va a ser dominante el dominante? No, es el nombre que le pusieron. No sé por qué, pero el que lo creó, un psicólogo, le puso dominancia. Entonces, es el líder, es el que sabe lo que quiere y va al grano. ¿sí? El dominante es el que dice, bueno, eh, yo quiero ese carro rojo, pero venga, mire, también le tengo este carro gris. Te... No, no, pero... Yo quiero el rojo. O sea, ¿sí? Es decidido, o sea, al pan, pan, al vino, vino. Yo sé a qué vine, a qué quiero y eso es lo que voy a hacer. Entonces, a mí me gustó ese hombre. A mí me gustó, fue él. Entonces, la idea es que vamos empezando a mirarnos, ¿no? A mirarnos. ¿Yo en cuál me identifico? ¿Qué pasa cuando me salgo de ese equilibrio de dominancia, o sea, cuando ya mi dominancia se pasa del exceso? ¿Puedo apare aparentar ser una persona, por ejemplo, arrogante? ¿Sí? Mm, a veces el dominante a veces puede ser un poquito tosco al hablar, ¿sí? Porque, un ejemplo, necesito el informe para mañana a las 10. Ay lo que pasa es que mañana acuérdese que es la actividad de no sé qué será que no lo, la necesito para mañana a las 10 ¿Sí? entonces puede ser como un poquito tosco al hablar no es porque sea mala gente, no es porque es porque los dominantes tienden a ser así ¿sí? entonces es ahí cuando yo sé un ejemplo que si yo soy de las otras que no hemos visto sí Entonces yo digo bueno él es así no por, no es porque es que él sea así conmigo. Sí, no es porque seas tú así conmigo, conmigo Aida, es porque tú eres así. O sea, si no es conmigo, es con cualquiera, es porque tú eres así. Entonces yo no lo voy a empezar a tomar como algo personal, como me como habló degenerada esa. La idea acá no es confrontarnos, venimos a conocernos nosotros primero, ¿sí? Ah, de pronto hay actividades que se puedan hacer así y más adelante a lo mejor si la rectoría lo, lo solicita o si ustedes lo solicitan a través de la rectoría lo podemos hacer. Y vamos a ir en este camino hacia el crecimiento. Pero cuando yo voy un camino hacia el crecimiento, la primera persona que debo cambiar, ¿soy quién? Yo. Eso. Y una de las cosas que quiero que se lleven de aquí hoy es lo que tú hablabas. Las cosas... No las debemos hacer personales, si yo grito, yo no te grito, yo grito, si yo soy antipática a tu juicio, yo no soy antipática contigo, yo soy antipática, o sea, yo Aida, ¿sí? si yo, o sea, si tú consideras que ves un defecto en mí, no creas que es hacia ti, es porque la persona es así. Y entonces ahí yo no me lo tomo personal y no le pongo la llave de mi felicidad en el bolsillo de los demás Porque entonces salgo súper estresada, llego a la casa, me siento a comer, a lo mejor hasta saludo mal Y tengo a la persona ahí al lado comiendo conmigo Y, voy, y todo el tiempo estoy hablando de la persona y llego y... odiosa, oh ¿sí? O sea, eso es la primera parte Bueno, ¿qué pasa entonces? Con los dominantes, en la parte negativa, los dominantes quieren controlar, exigen velocidad, o sea, ya, ya, ¿sí? Vamos a hacer esto, ya. No, pues dejémoslo para más tarde. No, ya. O sea, para más tarde no, hagámoslo ya, porque lo que no se hace ya no se hace, ¿sí? Entonces, si mi jefe es un dominante y yo soy bien pasiva, y bueno, eh, hágame un favor, necesito que me organice ese salón porque va a haber una conferencia. Sí, señora, ahorita... Si mi jefe es dominante y yo sé que él es dominante, pues, ¿listo jefe? Lo hago ya. Y con eso no choco. Tenemos la otra, entonces van tomando apuntes. Si ustedes se acuerdan, uy sí, como que mi marido es el dominante, entonces le ponen acá. <risa> en dominancia, ustedes ponen el nombre de él. La idea es que esto lo vamos a rayar, esto es para trabajarlo. O yo veo que yo me, me identifico con algo y voy poniendo por qué acá. ¿Sí? Porque soy controladora a veces. Porque, bueno, voy poniendo acá. Seguimos con influencia. Bueno, vamos a ver, quién, a ver a quién identifican o quiénes se identifican como influencia. Influencia, la palabra lo dice, son influenciadores. Es esa persona que se lleva bien con todo el mundo. Es ese compañero o compañera que con todo se habla, que llega y, hola, ¿qué más? ¿Cómo le fue este fin de semana? Bien. No me diga, ¿y qué hizo? Eso hablan. Y entonces usted llega y le dice, no, bien, que salí, no. Ay, usted fue por allá? No, yo también, imagínese que yo no sé qué le cuentan la vida. Un influenciador es una persona que te cuenta todo con lujo de detalle. De... Un influenciador es esa persona que son simpáticos, empáticos, que Ay, sí sabe que Gladysita está cumpliendo años el martes, ¿qué le vamos a hacer? No, eso mejor dicho, pongamos de a cinco mil le compramos ponqué allí en Mateo, no, o sea, ese es el, ese es la persona influenciadora, el que sabe trabajar en equipo, es esa persona que inspira confianza, que uno como que le cuenta las cosas, que uno como que llegó aburrido y le pregunta, ¿y qué más? Porque está como aburrida y uno le tiene la confianza de decirle, no, imagínese qué tal cosa, ¿sí? Ese es el influencia. ¿Se identifican a alguien como influencia? ¿Se identifican ustedes mismos ahí? ¿Qué pasa cuando yo excedo mi influencia, cuando la desequilibro? ¿Puedo ser indiscreto? Porque por ser simpático y hablar tanto, a veces se me puede salir un aquí otro detallito y sin culpa. No es que sea chismoso, lo que pasa es que el influencia eh, está muy dado a la persona y si sabe que tú estás mal, y de pronto tú le dices, ay, no, es que imagínese que, Ay, ¿cómo hacemos para ayudarle a ella? Que? Y resulta que ella se puso histérica porque tú le pusiste a hablar. Y no es que la persona sea chismosa. Lo que pasa es que ella es muy dada a la gente y quiere como ayudar a tantos que a veces puede ser un poquito indiscreta. Y porque los influencia, hablan mucho. También les cuesta decir no. Conocen a alguien que le cuesta decir no, que a todos los favores, que a todos los favores digan que sí, o que pueden estar ocupados, pero si alguien va y les pide un favor, es difícil decir que no. ¿Sí? Vean, ya encontramos un ahora. Unos que comparten más información de la que deben también. Tenemos el otro, vamos girando la rueda, girando la rueda, tenemos serenidad, verde. A ver, los de serenidad, dice, saben escuchar y trabajar bajo presión. ¿Cuándo? ¿Conocen a alguien así? Que su tono de voz sea más suave, más pausado, que sean un poquito más discretos. Esa persona que cuando tú tienes que, le dicen, yo le voy a contar algo, pero yo voy a confiar en usted, porque yo sé que usted, usted no me... Y esa persona puede que... pero. Cierra el, cierra el candado, bota la llave y de ahí no le sacan nada. A veces son muy, muy reservados, hasta con sus propias cosas, ¿no? Les pasan cosas y no las cuentan. Entonces, a ver con los cumplidores, a ver si aquí hay un cumplidor o una cumplidora. El cumplidor es el que, no, es que a mí me parece que, ¿me parece? O sea, un cumplidor no es me parece. No, es tiene que ser así. O sea, ¿dónde está el estudio que lo demuestra? ¿Sí? ¿Dónde está la cifra? No, que es que a mí me parece que, que para hacer este kiosco, eso por ahí con tres millones, ¿le parece? A mí tráigame un presupuesto donde me especifique cuáles son estos, el 10% para improvistos. O sea, un, un cumplidor no es así. trabajo que vamos a ¿no? Uy, claro, un cumplidor es que, es que, y a veces son los que llamamos mal llamados cuadriculados, ¿no? Es que yo me levanto a las 6, me voy al baño, hago chichi, pongo a hacer el café, a las 6 y 20 me tomo el tinto, a las 7 me baño, a las 8 desayuno y son así. Y es que yo después del almuerzo me pongo la siesta y no puedo hasta ahora porque, no, es que yo me tomo la siesta, no, pero no, es así. Y todo es preciso, son súper, súper organizados. Entonces, si mi compañero está en un aire de cumplimiento, su personalidad de cumplimiento, y le tengo todo organizado, así sea una cocina. Y yo llego y me tomo un vaso de agua y le dejo acá ya. Y le chispé aquí, ¿sí ven? Entonces, si la persona es organizada, entonces, ah, relájese, o sea, o sea, relájate, pero entonces si sabes que a ella le gusta tener organizado, pues entonces me tomo el cosito, le limpio y le pongo en el puesto porque ella es organizada. Entonces, si ¿sí ven cómo vamos mirando los tipos de personalidades que somos nosotros, ninguna es buena, reitero, y soy muy reiterativa, ninguna es negativa, simplemente somos así. Te atrasan el trabajo. Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque muchas veces hay personas y ese aporte es muy positivo y ese aporte causa muchas fricciones laborales y hace que se nos dañe ese clima organizacional, ¿sí? Que, o sea, el clima organizacional no es más que el buen ambiente laboral, la motivación... Eh, como los, la percepción que yo tengo hacia mi empresa, hacia mi organización y mi puesto de trabajo, o sea, chévere trabajar en esa empresa, chévere la gente, mis compañeros, son mi, mi segunda familia, porque de hecho el trabajo es nuestro segundo hogar, a veces permanecemos más tiempo acá que con la familia, y llega uno a la casa y está pensando en el trabajo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? de aprender a ir desligando un poquito. El cumplidor es así. ¿Qué pasa cuando se sale del equilibrio? Ah, bueno, ¿qué pasa con el cumplidor también? Eh, bueno, les cuesta a veces arrancar porque quieren como buscar información y más información. Entonces quieren un ejemplo, montar un emprendimiento de algo. Pero creen que todavía no es tiempo porque tienen que estudiar un poco más, analizar un poco más. Entonces en ese estudie, analice. Miren, muchas veces como que no, no arrancamos, ¿no? A veces se sobreinforman mucho, pueden ser un poquito controladores. ¿Por qué puede ser un controlador? Porque como le gusta que todo sea tan preciso, tan exacto, tan medible, puedo caer en el exceso de que yo quiero que el otro sea así como soy yo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando somos cumplidores, porque pues todos somos diferentes, ¿no? Y muchas veces la otra persona no se da cuenta de esas cosas, pero si yo tengo una comunicación asertiva y le digo, ¡ay! como quiera llamarle, si es por el nombre, por el adjetivo, como le quieran decir, si le dice compañerito. Lo que pasa es que a mí me parecería muy bueno si usted me apoyara entregándome esto más a tiempo, por lo que es que a mí después se me atrasa y yo también tengo otras obligaciones por hacer y se me atrasa el trabajo y se me acumula. Para mí sería muy importante si usted me colabora entregándomelo el jueves antes de las 10 de la mañana, ¿sí?, como anticipando, como diciéndole de una manera. Y uno más o menos ya se conoce a sus compañeros. Ya uno sabe cuál es el que es, entonces así mismo uno también lo aborda, ¿no? Aquí otro tits y yo todavía no me ubico bien, y eso que tú dices, aquí lo vamos a complementar en la parte de abajo. Los dos de arriba, cumplimiento y dominancia, son muy dados a los resultados. El dominante y el cumplidor les gustan los resultados, ¿sí? Por eso es que el dominante es muy líder, porque el líder se mide mucho por eso, por efectividad, porque el líder es bueno para ser, Bueno, ahorita lo vamos a ver, no me, no me voy de la parte de abajo. No son tan emocionales y son muy dados a los resultados. Entonces, cumplimiento y dominancia. Al principio, a veces a uno le cuesta. A mí me costó saber cuál era yo. Al principio me costó saber cuál era yo, porque es que a veces nos fijamos tanto en el que tengo al frente, que no me da tiempo de fijarme en mí. A veces me queda, bueno, que, ah, fulanita de tal es ¿Y usted cuál es? Y es normal que pase, porque nos, nos, porque miramos al otro y a veces no nos miramos a nosotros mismos. ¿Qué pasa con dominancia e influencia? Estos dos son muy extrovertidos. Tú no ves a alguien que sea dominante, que sea así tímido. No existe. Si sí, tú crees que eres dominante, pero eres tímido, pero ojo, hay personas que son tímidas, pero como, como de cierta forma, porque a la hora de expresarse no lo son. Pero si usted tiene la facilidad para expresarse y todo, usted tímida no, no es. Entonces, de este lado y acá no es. Entonces, si ¿sí ven que acá voltean la hoja y dicen, extrovertido de tiempo rápido, para allá, para allá, vamos, hágale, ¿sí? ¿Para cuándo, pa ahorita? La pregunta, chicos. La pregunta que me hacen, ¿qué coloco acá? ¿Puedo colocar mi nombre, la de las personas que yo empiezo a clasificar? ¿Si quiero colocar mis características, las coloco? O sea, lo que estoy viendo de, de que hay acá, que me, con lo cual me identifico, los puedo colocar acá. O sea, es su hoja y ustedes se quedan con eso. ¿Listo? O sea, no lo recogemos, eso es para cada uno. Está muy interesante. O sea, ella se identifica con, con dos tipos de personalidad. Sí. O sea, radicalmente digamos que yo soy no sé qué, influencia, solamente influencia no, generalmente todos tenemos dos, pero hay una que es como el patrón que más nos identifica, sí que es como, como con el que yo más me voy pero uno también a veces dice bueno, un ejemplo, yo soy cumpli cumplimiento, pero tengo mucho de serenidad y una que otra vez soy influencia sí dependiendo del espacio donde esté porque tiene mucho que ver el rol que yo esté desempeñando pero puedo ser Varias, sí. Generalmente somos casi todos, somos dos, pero con un dominante. ¿Cumplimiento y serenidad qué son? Lean su hoja. ¿Qué son? Acá por fuera, ¿qué dice? Introvertidos, pausados, son más tímidos. ¿Sí ve? Y acá, y acá, serenidad influencia. Abajo, ¿qué dice? Emocionales. Sí, son emocionales. El de serenidad e influencia son muy emocionales. De hecho, serenidad, por ejemplo, es un estado que el, el que está en estado de serenidad, por ejemplo, ellos les cuesta mucho y es una característica muy importante y se me pasó, pero ya no. Y es que el que sereno es estable. Entonces, tú puedes que no te sientas del todo cómodo en una relación, en un lugar en un espacio, pero como tu energía de serenidad, tú tiendes a ser estable, como en el lugar donde estás. Entonces dice uno, no, pues es que no es que me sienta bien, pero es que es mejor bueno conocido que malo por conocer, ¿sí? Pero lo que pasa es que, ah, es que ya, pues yo ya estoy aquí, yo me quedo, pues sí, no es que esté muy contenta, pero es que para irme para otro lado, ¿qué tal que me vaya mal? O para terminar con esa persona, ¿sí? Yo ya pues he estado con él y pues sí, esa persona es, es así, asá, pero qué tal yo después pueda buscar otra persona sin saber qué mañas tenga, ¿sí? Pero ahí tiene temores al cambio. Ajá, eso es una característica de la persona que está en serenidad, entonces se me había escapado porque es algo muy importante para tener en cuenta. Porque les da miedo el cambio? Es eso, son muy estables, son tan estables que piensan que si se mueven de ahí, de les va. la incertidumbre pero, no es con ellos. El se ya decía, bueno, que de pronto una persona, cuando es muy serena de pronto, que como que se acomoda cada espacio, que cada espacio tiene su momento, pero cuando algo no le gustó, cortó y ya no más, ¿sí? Cuando la persona está en la energía de, de serenidad, miremos acá cuando se sale el equilibrio, no vamos a decir lo malo, ¿listo? No vamos a hablar de bueno ni malo, vamos a hablar de las áreas de oportunidad o cuando yo me salgo el desequilibrio por fuera en lo verde, dice a veces vengativo, ¿sí? Muchas veces la persona cuando está en el estado de serenidad y se sale mucho el equilibrio puede llegar a ser tajante, cortaz y hasta vengativa, ¿sí? Entonces por eso, ¿por qué resaltar estas cosas del círculo por fuera del círculo? Porque si yo me identifico en cualquiera de las, de las del círculo de hacia adentro, Debo prestar mucha atención a no ir a caer en la parte de afuera. Indiscutiblemente, todos vamos a caer en algún momento de nuestra vida. O sea, perfectos no somos. ¿Sí? Perfectos no somos. Entonces, es tener mucho cuidado cuando, cuando vamos a caer. Y Entonces, ¿por qué nos sirve eso? Un ejemplo. Porque la persona que es serena, si ella habla pasito, es pausada, sus movimientos, ¿sí? Y yo soy, pues así mejor dicho, arrebatada, la dominante Entonces yo quiero que, pero, pero, pero muevas No, pues ella es así Entonces yo sé que con ella debo como que respirar Y ella tiene un tiempo y yo tengo otro Y les voy a decir algo, compañeros Imagínense donde todos fuéramos acelerados, rápido, ya No, nos enloqueceríamos todos Mire, las de la, los de esta parte de acá que dice Introvertidos, tímidos y pausados, que son los serenos, y los de cumplimiento son tranquilos, más relajados. Estos dan el equilibrio, como el yin yang, el equilibrio a los dominantes y a los influenciadores. Es el equilibrio, como hey, cálmate, ¿sí? Pero yo tengo un dicho, y es que cuando uno no se mueve, lo demás lo empujan. Si yo soy. Muy tranquila, muy, ¿sí? Entonces, yo necesito de estos dos amigos, dominancia e influencia, para que me digan, hey, muévete un poquito más. ¿qué? ¿Y si ven cómo compactamos el equilibrio como el yin-yang? La luz y el sol, lo blanco, lo negro, nada es bueno, nada es malo. Simplemente son dos energías diferentes. ya empezaron a identificarse? ¿Igual lo llevan? Y ustedes lo van a tener para que lo miren en su casa. Y esto es, mire, para la vida. Cuando usted aprende a identificarse, usted, ¿dónde está? Tú empiezas a mirar al otro desde una parte más empática. A ponerme más en el lugar del otro. Es que él es así. ¿Alguien ha podido identificar yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Soy qué? ¿Soy qué? Pero, ¿en, ¿en cuál de las cuatro me clasificas? Influencia, dominante y cumplimiento. O sea, iría primero. ¿Dominancia? ¿Qué más? Todos. ¿Quién más opina? ¿Otra cosa diferente? Influencia. Influencia. Para mí es dominancia y serenidad. Y serenidad. ¿Cuál? ¿Influencia? Sí. Dice yo soy... Tiene cada cosita, Mira, y de los éxitos en la vida es tú saber qué ser en determinado momento. Qué ser en determinado momento. Yo les voy a decir, yo soy una persona, yo soy una mujer dominante e influenciada. ¿Sí? Yo soy dominante e influencia. Dominante e influencia es mi energía vital. Pero pasa algo. No somos enérgicos, a mí me gusta ya, o sea, ya, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A mí me gusta mucho rodearme, serenidad y cumplimiento porque me uh, equilibran, ¿sí? Y cuando hay momentos que son de mucha presión, de cosas así muy fuertes en que usted tiene que reaccionar muy rápido, yo me vuelvo muy serena, como muy Pensemos, no, espere un momentico, déjeme pensar, déjeme analizar, y hasta mi tono de voz cambia. Me vuelvo más, un momento, de, déjeme analizarlo, o sea, ¿sí? ¿Lentos o demorados para reaccionar? ¿Señor? ¿Lentos o demorados para reaccionar? Un... Sí, puede ser, pueden ser lentos. Es que la persona serena necesita su tiempo. Entonces, ojo con las relaciones personales, los que son serenos. Sí, claro, que tiene que reaccionar ya. Y ojo para los que tengan relaciones personales. ¿Alguien no tiene alguna relación personal? Todos, ¿no? Creo, la mayoría. Relaciones afectivas. En esta parte de serenidad, el sereno necesita tiempo de pensar. Yo soy dominante, o sea, yo sé, la tengo clara. Si quiero no quiero, ya. Pero si estoy con una persona que está en serenidad, él necesita tiempo. Entonces yo, pero ya, entonces, pero, pero ya, o sea, ¿sí o no? Entonces, como yo sé que yo la tengo clara, que soy ya, ya, al pan, pan, al vino, vino, pero el otro necesita tiempo para pensar, Ojo, oh, y no es porque, ay, entonces se está dudando de mí. Porque yo sí sé que ya quiero. O sea que él no me ama porque si él me amara, ¿cierto, amiga? Si él me amara, él me decía que ya, ¿cierto? Entonces voy a donde la amiga. Y la amiga me dice, no, eso es que ya tiene otra. ¿Cierto? O a donde el compadre. No, compadre, pero es que me dijo que lo pensara. Ah, no, compadrito, olvídese que eso ya... No, pero bueno, también hay que ver, ¿no? ¿Cuánto del tiempo? Pero muchas veces necesitamos tiempo de pensar. Cuando estamos en esta parte de serenidad y muchas veces en cumplimiento. Entonces, fíjese que cuando yo primero me entiendo yo, me conozco yo y me comprendo yo, ahí sí tengo la capacidad de entender al otro. Y esto, el entender yo en qué estoy, en qué energía fluimos todos, es lo que nos hace tener relaciones laborales extraordinarias. Acá para terminar el tema, acá vemos que está el DITS. Entonces, a ver, colaborame tú con la primera. Dice, temor básico. Ese está súper chévere este resumen que les hago acá. Entonces, en temor básico del dominante. Pongan cuidado los dominantes. ¿Cuál es el temor básico de dominante acá? Fallar. Fallar. De una influencia. Rechazo. Uh -huh. Y cambio. Cambio para un sereno. Y completo y, compl y, compl y problema para el Dígame cómo está el resumen. Esto es el resumen de todo lo que hay acá. A ver, colaborame tú con los motivadores, por favor. De dominancia, poder y fuerza, de influencia, reconocimiento de las personas, de serenidad, seguridad y de cumplimiento, reglas y procedimientos. Sí, se identifican. Recuérdese que la influencia es el de dado a la gente. El que lo primero que piensa es la foto para las redes, ¿sí? O sea, no le da pena. Eso se levantó y publicó. Este, hoy amanecí con este hermoso sol en la ventana y le toman foto a la ventana. Están comiendo y le toman foto al almuerzo. O sea, a la influencia le encanta compartir su vida porque él no tiene nada que ocultar. ¿sí? Entonces, imagínese. Entonces, a ver, entonces vamos con... Ah, con los aportes. Colábrame tú, por favor. Aportes. En dominancia, búsqueda y logro de resultados. Ajá. influencia, trabajar con y para las personas. En la serenidad, soporte y servicios. En cumplimientos técnica y control de calidad. Muy bien. Colábrame tú con por fortalezas, por favor. En fortalezas, en dominancia, cierre de negocios, en influencia, apertura de negocios en serenidad, atención al cliente y en cumplimiento, aspectos técnicos y contratos. Aquí está tu respuesta. Una de las fortalezas que tienen los de Serena son la atención al cliente. Nosotros los dominantes somos excelentes para cerrar negocios. O sea, yo entro y yo cierro el negocio. O sea, no me voy sin el contrato. ¿sí? Somos decididos. O sea, donde yo pongo el ojo, pongo la mira y pongo la bala, y se quedó. Cómo la ven, sí. Entonces se identificaron. ¿Ya, ya, estamos como cogiéndole el hilo. Y ahora como algo ya o sea, algo de personal, de introspección personal. Eh, si pueden en la noche, en un espacio que estén solos, trabajenlo. De verdad que esto, esto es el primer paso para empezar uno a tener una relación súper importante con la persona más importante de la vida. ¿Cuál es la persona más importante de tu vida? Ser claro, ser sincera contigo mismo. Por eso esto te lo llevas tú y lo trabajas tú, porque si tú no, se supone que uno está con uno mismo. Entonces, ¿cuál es la persona más importante de la vida de uno? Perfecto. Ustedes mismos. Eh, bueno, acá dice, ¿tienes dudas? De pronto, cuando lo empiecen a analizar, otra segunda parte es empezar a identificar. Como esto es una, una charla laboral, pero es para la vida, yo soy coach de vida, no soy coach de una empresa. Entonces, es muy importante empezar a mirar en mi trabajo Puedo, puedo hacerle una rayita por la mitad y poner trabajo y poner vida personal. O sea, en mi trabajo, quién es el dominante, quién es el influenciador, quién es, ¿sí? quién es el sereno, bueno. Y en mi vida personal, primero que todo, identificar quién es mi esposo. Mire, muchas veces hay muchos conflictos a nivel de pareja o con los hijos, es porque no entendemos que el uno tiene una personalidad, yo tengo otra que si a mi esposo le molesta que yo le deje los pelos en el sifón de la ducha todos los días cuando me baño, porque él es una persona súper organizada, porque le anda en una energía de mucho como cumplimiento, que les gusta que todo esté en orden perfecto, que él se bañó, puso la toalla en su puesto, el tapete está aquí. Yo tengo una amiga que es así, uno va, a visitar la casa de ella y uno se sienta, y si usted se sentó y corrió un poquito el tapete, ella se para, y ella va y lo acomoda así, y vuelve y se sienta, parece broma, pero ella es así, pero qué tal yo decir, ay, pero es así que es fastidiosa, ¿no? No, yo por allá no vuelva porque es que uno va, no, ella sí, si usted le corrió, el puso acá el tinto y usted le corrió, la, va y acomoda la carpeta, entonces como yo sé que ella es así, entonces yo me siento, yo reviso, y tan bonito esto, y vuelvo y lo pongo ahí, o sea, porque ella es así y es excelente, amiga mía, yo la amo. Y nos llevamos muy bien porque yo le respeto sus diferencias. Ella habla pasito, ella, pero ella nunca me dice a mí, venga, hable pasito, que es que usted, qué pena con No, yo hablo así, ella habla así y las dos nos complementamos. Entonces, claro, claro que sí. nos de cierro. todos modos, bueno, cierro ya la, el encuentro del día hoy retroalimentándome con cada uno de ustedes. Eh, me llevo de ustedes el cariño... Fueron un excelente, son un excelente eh, grupo, participativos, colaboradores, atentos. Me voy muy feliz, espero podamos eh, encontrarnos nuevamente en un espacio similar a este. Y bueno, ya se acaba este semestre, pero próximamente iniciará otro y podemos seguir tratando temas que ustedes tengan a ver. Eh, y de todos modos, pues, nos vemos en redes sociales. Muchísimas gracias. gracias. Con mucho amor.